El 10 de septiembre de 1953, un paciente fue operado por un traumatismo cráneoencefálico con hematoma subdural, seguido con hemiplegia y afasia. Tras la medicación, la anestesia general y la intubación, se comenzó a esterilizar los instrumentos incas. Se le hizo un torniquete a la altura del entrecejo con goma. Se usó un tumi para cortar el cuero cabelludo y levantar el perióstico. Con un instrumento cincelado similar, se levantó el hueso y se drenó el hematoma de las meninges. El resto de la operación continuó con las herramientas modernas, pero demostró la efectividad de los instrumentos incas.